Yo no sé para qué me ponen a mí esta noticia. ¿Para no, qué pa, será? Para pa que yo. Para que la haga. El pique que voy a coger. Que la... no, cuando, cuando, tú, cuando tú tengas cinco meses no vuelva más. El Porque pique va, que, va que yo voy aquí. a coger. Señores, mataron al golpe al empleado de Claro. Ese infeliz lo matan a golpe, señores. Oyen a, oye, al otro supuestamente, un hombre que entró entero. Un hombre que entró entero y salió con una pata rota y un hombro en el, en el suelo. Y dice este que supuestamente, pero ¿y qué es lo que estamos pagando? Luis, Luis Abinader le dio golpe, seguro. Luis. No, otro un técnico de viva, porque es un técnico de claro, le dio golpe. Señores, señores. Luis Pérez Espinosa, doctor ortopeda del centro médico moderno, declaró que Manuel Regalado será dado de alta porque se encuentra estable. Regalado es identificado como el empleado técnico declaró que habló con el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, miembro de la seguridad del candidato presidencial Luis Abinader, quien le dio información del supuesto sabotaje a los equipos de la junta central electoral. El diagnóstico de Manuel Regalado es que tiene un enguince de tobillo derecho y traumatismo en el hombro derecho, señaló el ortopeda. Dijo que los familiares están de acuerdo con que se le dé de alta. El galeno aclaró que el paciente no presentó hematomas ni ninguna lesión de de cuidado. El doctor informó que se le realizó una tomografía, sonografía y radiografía, además de análisis de laboratorio. Hello. Anoche trascendió a través del programa esta noche de María Cela, María Cela Álvarez, que había sido golpeado. No, no, eso fue que ese muchacho durmió mal y se le entumeció el cuello. Oh, hola, buenas. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Se cayó. Se nos Me fue levantaba. la llamada. Señores, pero ¿y qué es? La verdad es que el que se va a joder no calcula. Y el gobierno el gobierno no entiende que ya no soporta un tollo más. Es que no lo están entendiendo esa gente. El que se va a joder no calcula, sinceramente. Mira cómo agarran a ese hombre que es un héroe, que todos debemos estar apoyando a ese hombre, que no le tocan un pelo. Que debió ya estar suelto. Tiene que ver si fue un que se metió de madrugada. Y se... y le... Que ese hombre debió ya estar suelto, porque ese hombre lo que denunció el sabotaje. Y lo tienen allí trancado, como que cometió el hecho. Ese hombre es un héroe, tiene que estar ahí en la Plaza de la Bandera. Ya lo sabe. Es un abuso, señores, lo que están cometiendo. Yo creo que eso no fue ni porque lo trancaron, no fue ni fue como una venganza y lo mataron a golpe. Era como vengándose de él. Y miren, señores, ya esto no es ni penal ni civil. Ese hombre lo que hay que darle una indemnización, porque no me diga usted a mí que, que él amaneció así porque dormió mal en una cama. Fue que lo mataron a golpe y lo torturaron para que él hablara. ¿Sabrá Dios a favor de qué o de quién? Esto es serio. Y la gente mira de todo, cogiéndoselo a relajo, como que es un relajito. Y aquí se sabe por qué no llamó a Claro, y llamó a un policía. Ah, Dios, ¿por qué ¿Y a quién? ¿A Claro a qué? ¿A Claro para qué va a llamar a Claro? Lo matan, se llama a Claro, lo matan, lo jalan, lo jalan ven. No, y la policía El amor también. Ese. Ese, hombre, ese hombre hizo lo correcto. Oye, Joe, oye, joy, no, porque no se sabe también cuál, cuál es, o sea, la trama de, de, de ese ching ahí, tú entiendes. No, no es algo, no, no se puede estar hablando toda la voluntad de mundo No, óyeme, óyeme lo que pasa No, porque él sabe que se llama a la compañía que es lo que va a hacer? Pero Retírese denunció que los organismos de seguridad del Estado Eso les... es igual que usted corta luz Usted le va a cortar a los jefe muchacho, lo que lo llaman Retírese ese, ese muchacho denunció Que los organismos de seguridad del Estado Le pidieron que le buscara guau con el logotipo Y uniformes con el logotipo de Claro ¿Y quién va a investigar a los organismos de seguridad del Estado? ¿Quién lo va a investigar a ellos? Porque no se puede ser juez y parte Ellos mismos se van a investigar Eso es una investigación totalmente viciada Donde to, entonces Paga toda la cuava ese pobre infeliz ¿Tú sabes lo que es eso? No, sinceramente Ya, ya lo saben, no, no, es que ellos quieren buscar un teatro Y ya la gente despertó, el que estaba indeciso Ya sabe, el que estaba dudando Del gobierno, ya sabe para lo que ellos dan Y suerte que la más fue esos dos Que tú que estaba por ahí Cayó preso Suerte de ellos que además más hay dos presos porque con esa desesperación que esa gente tiene, cuando viene a ver, mete muchachos hasta el nuevo que entró allí, y, y, claro, ¿eh? en, en la compañía esa. A la bocina del PLD de que no me estén tirando, que yo acepto que ellos defiendan su cheque, pero que me dejen a mí... Mire, hablar mire, mire, mire, mire me la, me la, la, la entrevista, ese, ese, la, ah, ese es el, ese es el técnico. El Ay, que tú quieres, que te ha acotado. Adiós diablo. Ah, pues tú nunca cayó preso. Le di su golpe, o no le di su golpe, Jorge? No, él se durmió mal, fue, se durmió mal y se le rompió un pie. Tú, tí, tú, tú, tú, tienes, que, tú tienes que tener una botella. Es que hace legal. tiempo que debió estar no, suelto. Mira, no le digas nada, Jorge, que tú puedes ir blanco y dices negro, porque ahí no le conviene. No, pero este será que tiene un cheque, botellero. Ah, pues yo estoy hablando. Señores, lo van a sonar. ¿Y por qué no le dan al coronel? No, no, hay, no se sabe si hay coronel. Le han ¿Eh? dicho no, algo? que no ocurre. ¿Qué coronel no coge Señores, es esto no es relajo. No, fuera de la checha. Eso es un más. individuo que le han violado sus derechos fundamentales y, y, y le violaron el debido proceso. Él estaba ahí para ser investigado y debió estar suelto hace tiempo. Señores, en otra parte... No, no, no, no, va, no, relajo, aquí. no me estoy relajando con eso. Por eso que me hacen coger pique. <risa> vámonos aquí que la mujer está cogiendo pique.